Buenos días a todos. Ah, me encanta escuchar. Buenos días. Ah, muy bien. Muy bien, amigos, bienvenidos. Muchas gracias por se levantar en tan temprano para, para escuchar más este rollo. Pero intentaremos hacerlo un rollo bendecido, beneci, ben, ¿eh? ¿vale? Tranquilo y calmo. Muy bien. Lo que queríamos como sociedad promotora de este evento, es que al final hubiera una conferencia que funcionase un poco como un resumen, trayendo un mensaje para los nuevos tiempos que vivimos, en que seguimos teniendo como pautas filosóficas y científicas esta doctrina, pero que se no, no se ha quedado en la nevera hace casi dos siglos, se tiene que adaptar a los tiempos por eso, hemos elegido este nombre, una nueva conciencia, pero con una S también ahí, ya sabemos que hay una diferencita, ¿eh? solo con conciencia o conciencia. Trataremos las dos cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer exactamente teniendo por fondo la doctrina. La doctrina, que es una filosofía, es una ciencia y de esta investigación que se hace, filosófica y científica, tiene una finalidad, porque todo tiene que tener una finalidad. ¿vale? Vamos a sacar las consecuencias ético-morales. Ético-morales, que no hay una diferencia entre ética y moral. Ya hablaremos de ella. Pero lo que queremos es que de toda esta investigación, de todo que concluimos, de todo que investigamos, salgan unas pautas para que nosotros como seres humanos podamos progresar más rápidamente, hacer unos pequeños atajos en este camino que parece sin fin hasta la perfección. Muy bien. Bueno, entonces, corriendo esta doctrina que es ella, en este librito hay por lo menos dos definiciones. Voy a coger esta, es suficiente para lo que queremos. Es a la vez una ciencia de observación, esa que a veces usa la, el telescopio, ¿no? que sale de dos dimensiones y mira a la tercera o a la cuarta, ¿vale? para los que la tienen, a través de la mediunidad, y una doctrina filosófica. Filosófica porque justifica todo, busca justificaciones, no es una doctrina dogmática, ¿vale? Muy bien. Como ciencia, y como ciencia entendido como hija de la filosofía, la filosofía... En, indereza siempre todo, pero hay algunos fenómenos, algunos hechos, una parte de ese conocimiento filosófico que se puede medir, avaliar, comparar, llevar a un laboratorio. Y sí, ya desde el tiempo de Kardec, él ha logrado, ha logrado establecer las leyes que rigen las capacidades mediúnicas de entonces. Hoy hay otras, nueva conciencia también está integrada en esto. Muy bien, y así que como ciencia consiste en las relaciones que pueden establecerse con los espíritus, ¿vale? Como doctrina filosófica, comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de semejantes relaciones. Pero ojo, las consecuencias morales, antes de llegar a moral, vamos a ver que moral tiene que ver con costumbre. Os enseñaré algunos ejemplos muy prácticos, ¿vale? Pero detrás tiene que estar la filosofía, sinónimo ...de filosofía moral igual a ética. Por eso se dice de consecuencias ético morales. Muy bien, una forma más abreviada de definirlo es esta que tenemos aquí. Es una filosofía con base científica y consecuencias ético morales. Muy bien, nos vamos a filosofar. ¿Qué es filosofía? Bueno, el señor Platón, el padre de la filosofía, empezó diciendo que era el amor al saber... Y después definió, bueno, qué es saber, es la búsqueda del conocimiento. Es bueno, ¿y qué es el conocimiento? Es la búsqueda continuada de la verdad, de la verdad. Pero ojo, ¿eh? es que la absoluta es inconcebible para pero, pero el hombre, un ser aún imperfecto. Si hay un ser que la domina, es Dios. Os voy a enseñar un caso muy práctico que vayamos a ver que hay una diferencia gordísima entre lo que se llama realidad que se puede siempre enderezar con el pensamiento, con la razón, filosofando, y la verdad que es tan solo un, una fotografía, un, un rincón de eso, que, que, que está condicionada por nuestra naturaleza, naturaleza todavía imperfecta y además por los objetivos con que la estudiamos y por los conocimientos que tenemos. Vamos a ver, esta peli se pasa en un... Museo en Norte de África, mirad. Muy bien, esto es lo que observamos. Pero, podréis aceptar con tranquilidad que uno que no tenía tiempo y pasó por aquí, solo se quedó con esta foto, sacó una foto para ver en casa. Bueno, se quedó con esta verdad. El otro que solo fue a, ahí a la ventanita, se quedó con esta y sacó una foto también. Bueno, esta y esta, con un, un vídeo, con más información, esta ya será, será más rica que esta o que esta. Pero las tres están ciertas, ¿verdad? Y todavía aún con el vídeo no logramos ver todo. Imaginad que si, si la cámara estaba detrás veía otra cosa. Es decir, que la realidad es tan compleja, sea en las pequeñitas cosas y en el espiritismo también, mis amigos, ¿eh? que nadie lo logra. Tenemos que ir de verdad en verdad y no nos enamoramos por la nuestra. Si otra mejor surge a la basura y pega, pero con razón. ...con racionalidad, con justificación... ...entonces es decir que la verdad sería la perfección... ...y esa, bueno, solo Dios... ...nosotros estamos muy lejos de entenderlo... ...por lo menos yo, ¿eh? por lo menos yo... ...muy bien, entonces la filosofía... ...el conocimiento, el amor al conocimiento... ...el todo del conocimiento... ...no trabaja con la verdad... ...sino con el conocimiento... ...que es la búsqueda constante de la verdad... ...y se, espiritismo es filosofía entonces trabaja con el conocimiento en esta búsqueda continua de la verdad no habéis llegado a una doctrina final no habéis llegado a más una doctrina dogmática que a veces se confunde con religiones no, mis amigos habéis entrado en un, en un local, en una filosofía en una doctrina donde tendréis que trabajar tendréis que estudiar, tendréis que ...conocervos a vosotros, ¿vale? Vamos entonces a ver cómo Allan Kardec, codificador de esta doctrina... ...desarrolló esta naturaleza científica. Nos vamos a basar un poco en la sobresaliente conferencia de Claudio, ...que desafortunadamente hoy no puede estar aquí por problemas de salud... ...y vamos a socorrernos de eso. Y también os acordaréis que Oscar nos habló de realidad, conciencia universal... Tiene un poco que ver. Vamos a ver esta, esta peli. Ahí está. Foi em 1854 que, pela primera vez, ouvi falar das mesas girantes. O fato no me pareceu radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam. Toque, toque, toque, toque, toque, toque Pelas batidas as paredes falaram E na Europa até as mesas giraram Pra lá e pra cá As letras do alfabeto Orar no chão, orar no alto, no teto Formando frases, respondendo as questões Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso E começou as suas investigações y e descubrió que aquele jeito esquisito Fue a maneira que entonces los espíritus Usaron para llamar su atención Y e fue así que Allan Kardec Observó como é que tudo acontece no el intercambio em... Agora pela voz, pela caneta Não é preciso mais usar a prancheta Pois até mesmo pela intuição Nossos amigos Muy bien, ¿se han dado cuenta cómo funciona la filosofía? Tenemos un, hicimos una observación, buscamos con nuestro objetivo de investigarla y con conocimientos previos Alan Kardec, parece que sea el magnetismo, el fluido eléctrico, magnético, pero se ha dado cuenta que después tenía un detalle más, este, este, estas manifestaciones que parecían comandadas por una inteligencia, entonces no, no explicaba esta... Primera verdad, no explicaba todo, no explicaba porque faltaba una, una inteligencia que no estaba visible. Y así llegó, no, no, eso deben de ser los espíritus, filosóficamente, solo por la razón, porque no se ve. Y claro, después fue, fue desarrollando, hemos visto cómo fue experimentando, ahí ya dando un tono más científico. Por eso, cómo él ha puesto las cuestiones filosóficas de la doctrina, bueno, la encontramos aquí. Vamos a coger de nuevo cinco de las seis que hemos eh, escuchado, pero uh, las seis está incluida como he dicho Lucas, también se puede incluir aquí en reencarnación, eh, pero Paula, en un esfuerzo buenísimo, nos ha enseñado que sí, se puede y se debe, tiene que estar. Está, está, por debajo está la ley de causa y efecto. Muy bien, vamos a coger estas cinco, estas cinco bases filosóficas. Hemos hablado en nuestra conferencia sobre la, la comunicabilidad de los espíritus, que de las cinco había una, esta, que solo, solo se puede hasta hoy. Y creo en mi humilde razón, pensamiento, percepción. Nunca vamos a llevar este ente, Dios, a un laboratorio. No, no, no me lo creo. Porque hubiera que definirlo, compararlo, compararlo con quién si es único. Medirlo, medirlo, pero ¿qué es esto? ¿Vale? Pero sí que llegaremos por la razón siempre. Y claro, a las otras todas, porque filosóficamente siempre empieza así. Mismo cuando nos trasladamos a la ciencia a investigar fenómenos, evidencias de cualquier una de ellas, bueno, primero hemos hecho lo que Kardec hizo. Una creencia verdadera que está ahí, algo, las mesas que se están girando, que puede ser el magnetismo y la electricidad o que tiene también una inteligencia detrás y tal, y vamos por la razón, vamos justificando, ¿vale? Y eso el espiritismo lo ofrece, y lo ofrece justo luego en la primera obra, el libro de los espíritus que ha salido, fue publicado en 1857, 161 años ya. Bueno, entonces vamos a ver de estas... Cinco que tenemos aquí, una hay que, en mi opinión, no saldrá del ámbito filosófico, que es esta central, y e vamos a ver por qué, desde Kardec, incluso en nuestros días. Vamos a ver. hoy hoy hoy mete aquí. Aquí, aquí. O Espiritismo tiene na existencia de Dios o su princípio mayor. Dios é eterno. Imaterial Imutável Único Todo-Poderoso Soberanamente justo E bom Este é o melhor conceito universo. over the last few decades scientists from around the world have been making discoveries which clearly show that an intelligent designer is responsible for the creation of the universe many believe that the entire universe came into existence out of nothing by chance but if you really think about it Nothing couldn't bring the universe into existence because nothing produces nothing. Everything that begins to exist must have a cause. What estamos haciendo? Estamos filosofando, ¿ven? Incluso con en nuestros días que ya tenemos un montón de aparatos tecnológicos, de y tal, seguimos siguiendo la ley de causa y efecto, seguimos buscando ese efecto primero que no lo vamos a poder medir, pero sí por la ¿Cómo se llega? Solamente por la razón. ¿vale? Muy bien, pero claro que eh, incluso en, el, en obras póstumas hay la reproducción de por lo menos el discurso fúnebre que Camille Flammarion, un, contemporáneo, un astrónomo contemporáneo de Kardec, hizo en el día 2 de abril de 1880. 69... Él, ...él se murió en 31 de marzo... ...y el funeral fue al día 2 de abril... ...en el cementerio de Montmartre... ...no en Perlarchés, donde está hoy... ...y se centrado más tarde... ...pero vamos a escuchar... ...vamos a escuchar... ...lo que... ...ha dicho... ...Camille Flammarion... ...vamos a escuchar... ...señores, él... ...era lo que llamaré sencillamente... ...el buen sentido encarnado... ...aplicaba sin cesar a su obra... ...las indicaciones íntimas del sentido común... Ese estudio, que fue lento, difícil y complejo, debe ingresar ahora en un periodo científico. Ese método debe tomar los fenómenos de orden misterioso que hemos presenciado para disecarlos, medirlos y definirlos. El espiritismo no es una religión, sino una ciencia. Hasta pronto, mi querido Alan Kardec. Hasta pronto. Muy bien, esta es la convocatoria para la muerte de Kardec y reproduciendo su ...su forma de plantear las cosas. No es por casualidad que la última obra de Kardec, la Génesis... ...es de naturaleza esencialmente científica, pero ya, ya veremos también. Bueno, pero qué es esto al final de ciencia. Como hemos visto, la ciencia es la hija de la filosofía. Es decir, la ciencia, señor Aristóteles... ...que fue un alumno de Platón, el padre de la filosofía del conocimiento teórico, filosófico, que puede enderezar todo, todo que la mente humana pueda pensar. Pero de esa parte hay algunos trocitos, algunos fenómenos que se pueden medir, evaluar, llevar a un laboratorio, y eso ya, comprobar, en fin, eso llamó conocimiento real. Entonces, si Platón decía que la filosofía es justificar una creencia que se tiene por verdadera, su discípulo aristóteles confirmó que ciencia sería después de tener una creencia verdadera justificada por la razón trocitos algunos fenómenos de él se podrían llevar a un laboratorio y comprobarla medirla muy bien ese esfuerzo está muy patente también en la doctrina espiritista de nuevo en tiempo de kardec y justo en el libro de los espíritus salen por lo menos evidencias con el método que él tenía disponible en su tiempo basado mucho en la observación, salen evidencias científicas del espíritu y de la reencarnación. Vamos a empezar por el espíritu, vamos a ver cómo era en tiempo de Kardec y vamos a ver en un breve histórico lo que hoy, como se hoy se llega a esas evidencias y se ha hablado aquí, por ejemplo, experiencias cercanas a la muerte. Esto se basa mucho mucho mucho y con esta conferencia magnífica de Paula que nos habló de cómo la investigación científica también pauta la investigación en las ciencias espiritualistas como es como es la nuestra y claro investigar a este ente claro mejor que nosotros empezó Antonio Ledo nos hablando de los instrumentos del alma bueno tiene que ver con este ser inmaterial que, que, que el alma, bueno, constituye es una parte del espíritu. Tiene a ver con la conferencia también sobresaliente de José Lucas, que nos enseñó todas esas nuevas técnicas, esas nuevas formas con nuestra ciencia actual de buscar ese espíritu. Y también con lo que Sergio nos enseñó, con esas, esas verdades que hoy se obtienen se obtiene con medios electrónicos. Que son verdades, seguimos todos buscando verdades. La verdad, seguimos. Eso está muy por, por encima. Vamos entonces a ver cómo era en Kardec y ahora. Os espíritos revestem temporariamente un invólucro material, perecível, y su destrucción pela morte os devolve a liberdade. A alma es un espíritu que encarnó. E, portanto, um ser imaterial e individual, que reside em nosso corpo e a ele sobrevive. Consegui um encontro no Central Park com o médico-chefe da UTI, Dr. Sam Parger. Eu sei que você fez uma quantidade enorme de pesquisas sobre o assunto. Sam estudou mais de 100 sobreviventes de paradas cardíacas, Pessoas que estavam tecnicamente mortas e que voltaram à vida. Algumas delas voltaram com profundas experiências. Uma das coisas que você menciona, e eu achei extremamente fascinante, é a ideia de que, mesmo sem atividade cerebral, as pessoas voltam contando essas experiências. Tem como isso ser explicado? É importante compreender que, quando uma pessoa está morrendo e se torna um cadáver, é só nesse momento que as células dentro do corpo começam a passar pelo processo da morte, o que pode levar horas, se não até dias. E, na verdade, temos esse espaço de tempo em que podemos trazer a pessoa de volta à vida. E as experiências que elas tiveram nos dão uma indicação de como e quando a humanidade passa pela morte. E os religiosos acreditam, quase todos, que... Quando você morre, é apenas no sentido corporal. A sua essência, a sua alma, continua. Existe algum apoio científico para a ideia da, da alma? Hoje em dia, chamamos a alma de consciência na ciência. Então, podemos testar essa teoria científica e ver se essa consciência continua ou se ela acaba. Isso prova, pelo menos, que quando uma pessoa morre, Essa parte que nos torna o que somos, a psique, a alma, a mente, a consciência, ou como você quiser chamar, eu, ela não é aniquilada. Ela não desaparece no ar, ela continua pelo menos no início da morte. É sério? Com certeza. Ela continua quando o cérebro não deveria estar funcionando e quando uma pessoa está passando pela morte. Ah. Muito bem, meus amigos, existe. Claro que con mucho detalle en la conferencia de, de Lucas nos enseñó otras formas, otras evidencias de demostrar eso. ¿vale? Muy bien, pero también en este libro de los espíritus se encuentran ya con el método posible, con la herramienta científica que tenía Kardec, mucho basada en la observación a través de esa, ese telescopio que es la mediunidad y tal, de reencarnación, esa es, es, es, esa funcionalidad de nuestras vidas que también nos han explicado nuestro compañero Fermín y José Manuel Messinger ayer. Y claro que Oscar nos acordó también algunas interpretaciones sobre, sobre eso y de otras filosofías espiritualistas. Vamos a ver cómo lo llevaba en su tiempo y ahora, que se puede ir por memorias Las diferentes encarnações ou existências corpóreas do Espírito são sempre progressivas e jamais regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que ele faça para chegar à perfeição. A vida terrena seria, assim, uma espécie de escola em que os alunos, embora nunca regridam às séries anteriores, são obrigados a repetir de ano até compreenderem o que lhes foi ensinado. O principal objetivo da reencarnação reside no melhoramento progressivo da humanidade. O que acontece após a morte? Nós podemos voltar? I think there is some likelihood of life after death. A resposta pode vir de crianças que lembram de uma vida antes de nascerem. Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virginia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada. Histórias como desta garota que diz ter morrido afogada e que reencarnou. Ou deste garoto de seis anos que era policial em Nova York e foi morto em serviço. Ou deste garoto que lembra viver como seu próprio avô. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. Uh, they usually begin between the ages of two and three and, and continue until the age of five or six. Muy bien, hemos visto por lo menos dos investigadores de nuestra actualidad, este señor Jim Tucker, un pedopsiquiatra que se habló aquí. El otro ma ma mayor es de Lanzor, eh, un islandés también, un profesor catedrático que también se involucra en, estas, en, esta, en esta investigación. Que en esta rama de la investigación, que hay otras, hay otras, pero en esta rama se basa en memorias de vidas pasadas de niños hasta los siete años y que se transforman muy fuertes cuando además de esas memorias hay marcas de nacimiento compatibles con la forma violenta como han desencarnado en la última vez de que, tiene, que vienen con esas memorias. Muy bien. Claro que de las otras también hay alguna, algunos apuntes, algunas evidencias científicas en el libro de los espíritus, pero con el desarrollo de la filosofía, se fue involucrando cada vez más, se fue mostrando cada vez más el espíritu racional y científico del codificador. De tal forma que, por ejemplo, el segundo libro de la codificación básica, el libro de los medios, es de naturaleza esencialmente científica, porque demuestra, enseña, de su investigación cogió las leyes de la mediunidad, de las capacidades mediúneas que había entonces. Vale, muy bien, la codificación como un todo se vendrá por lo menos con dos o tres naturalezas, siendo que la tercera es una hija de filosofía. Explico. Bueno, tenemos filosofía y tenemos ciencia como su hija. Y, dec y decimos que el espiritismo es una filosofía de bases científicas, bueno, un poquito, y de esta investigación salen consecuencias ético-morales. Ético-morales, ética Sinónimo de filosofía moral, entonces filosofía también. Para decirles que no está aquí la parte ético moral, pero sí que está dentro de la filosofía. Entonces, el, la, la codificación básica es como el suelo de este edificio. ¿vale? Y los otros libros de la codificación y también el que es el espiritismo, imaginad que serían las columnas donde va se van soportando las paredes del desarrollo de esta doctrina. Así que, si mira el libro de los espíritus, tiene las dos naturales, o tres, si queréis, ¿vale? En la introducción, Kardec se basa en la introducción y prolegómenos para producir una explicación más sobre esta, esta, las cuestiones filosóficas del espiritismo, con este libro que aparece en 1859, que desafortunadamente no fue incluida en la codificación básica, pero es muy importante. Os digo, una cosa tan sencilla como el tema de espíritu y alma, que en el libro de los Espíritus viene así un poco borrosa, y debo aquí. Pregunta 14, capítulo 2, y viene ahí que el alma es un ser simple, el espíritu es un ser doble, que es la suma del alma con pie y espíritu, y el ser humano es un ser triple, que es alma, pie y espíritu y cuerpo. Es decir que siempre tendremos alma, podremos ser espíritus, sumando un pie y espíritu, se nos vamos a un mundo donde vamos a reencarnar, porque el pie y espíritu es un guante, los cables para conectar el ordenador a un periférico, pero en mundos divinos donde la materia no pinta nada, seremos alma, mis amigos, ya no seremos espíritus. Pero si somos espíritus y al momento de reencarnar, tomar la, el jaleco el este, bueno, quedaremos como un ser triple, alma, pie y espíritu, que los dos es de espíritu, más cuerpo. Viene aquí, filosofía. ¿vale? Muy bien, pero después tenemos las cuatro partes. Y Kardec desarrolló toda su investigación y toda su documentación basada en ellas. Así que, de la primera sacó, fue la base muy importante para la pluralidad de mundos. La Génesis, que dio la Génesis, el última, el, la última obra de naturaleza esencialmente científica. La segunda, sobre la vida espírita dio la comunicabilidad de los espíritus, el tercero, que son las leyes morales, dio el evangelio según el espiritismo, pautas ético morales, para la condición de nuestra vida, y también el libro cuarto, Esperanzas y Consolaciones, dio origen al cielo y al infierno, que es una, tiene una parte doctrinal y tiene un conjunto de mensajes que los que han pasado ya, ya están en el la, lado de la, lo que ocurrió basado en la ley de causa-efecto. Muy bien, en estas dos hay evidencias científicas esenciales. Vamos a empezar por la comunicabilidad de los espíritus y aquí para, vamos a ver cómo era en tiempo de Cardé y vamos a pasar por nuestros tiempos y vamos a recordar esta preciosa conferencia de Pedro Amorós de, que, de, de las psicofonías y vamos a pintarlo un poco más con lo, las otras hermanas de las voces anómalas que son una evidencia que nos parece clara, clara de la comunicación de los espíritus y después vamos aquí a la pluralidad de, de mundos eh, que vamos a, a coger en particular la física cuántica se bien que la astronomía y la astrofísica también hacen su esfuerzo. Para esta os sugerencio que vean una conferencia que hicimos hace días y que está colgada en la página web de Amor, Paz y Caridad, exactamente sobre este tema, en que vamos cogemos de la astronomía, la astrofísica, la estadística inferencia bayesiana y nos vamos al mundo invisible, vamos al espiritismo, a física cuántica, pensamiento sistémico, transcomunicación instrumental, a ver cómo todo se conjuga para demostrar que al final tenemos estas dimensiones que la física cuántica ya apunta como 11 hasta el momento en este universo que no es nada más, nada menos que tan solo una rebanada de un gran pan de molde donde hay muchos otros Se llama también la teoría de membranas Vamos a ver las dos enseguida Vamos a empezar por la comunicabilidad del espíritu El señor Carlotti Fue el primero a me mencionar La intervención de los espíritus Tempos después fui convidado a asistir as experiências que se realizavam em casa da senhora Plena Maison. Foi aí que pela primeira vez presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa dos efeitos procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria nem a ciência integral. Passei a frequentar também as reuniões de espíritas que se celebravam em casa do Sr. Roustan. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. According to science, when you physically die and when your brain stops functioning, that is it. That is the end. That's the end of consciousness. One day in the summer of 2002, Martha Copeland of Lawrenceville, Georgia, played back a sound recording she'd made earlier that day and heard the voice of her daughter, Kathy, disciplining her dog. That wouldn't have been so unusual, except that six months earlier, Kathy had died in an auto accident. In January 1994, Mark Macy of Boulder, Colorado, received a telephone call. The caller identified himself as a European psychologist named Konstantin Raudova. This is Konstantin Raudova speaking. Dr. Raudova had been dead for 20 years. One day in October 1987, Claude and Ellen Thorland of Sweden switched on their TV. Suddenly this strange image appeared, only later did they learn that their friend Friedrich Jurgensen, a pioneering afterlife researcher who had died a few days earlier, was being buried at that very moment, 250 miles away. For more than a half century, people throughout the world claimed to have communicated with the dead using instruments of modern technology, such as tape recorders, radios, telephones, computers, and video systems. They call this phenomenon Instrumental Transcommunication or ITC Ya habíamos visto esto ahora vamos a pasarnos entonces a pluralidad de mundos vamos a ver cómo Kardec lo veía y cómo la física cuántica solo voy a coger la física cuántica lo ve donde pueden estar esas once dimensiones y universos paralelos vamos a pasar a ello Segundo el Espiritismo nos mundos que gravitam no espaço infinito outras humanidades em vários graus de adiantamento encontram uma habitação adequada ao seu avanço Fizicistas believe that the tiniest bits inside an atom were point particles but string theory says that what we thought were indivisible particles Are actually tiny vibrating strings but it comes at a price parallel universes and 11 dimensions most of which you've never seen but well, we think these extra dimensions exist because they come out of the equations of string theory strings need to move in more than three dimensions our universe might be like a slice of bread just one slice in a much larger loaf and if these ideas are right the bulk may have other slices other universes some of them could resemble our universe they might have matter and planets and who knows maybe even beings of a sort others could certainly be a lot stranger they might be ruled by completely different laws of physics now all of these other universes would exist within the extra dimensions of M theory dimensions that are all around us Some even say they might be right next to us, less than a millimeter away. If we do live on a membrane, and there are parallel universes on other membranes near us, we may never see them, but perhaps we could one day feel them through gravity. So, who knows, maybe someday we'll develop the technology and use gravity waves to actually communicate with other worlds. Yeah, hey, it's Brian. How you doing? Brian. <risa> Parece que hay televisión en otras dimensiones también. Bueno, este señor es Brian Green, escribió un libro maravilloso que lo podéis coger en castellano, muy didático, que se llama Universo Elegante, que enseña estas cosas desde la teoría especial eh, eh, general de la re relatividad y sus problemas al explicar lo que pasa en el mundo cuántico bajo el átomo, o sugerencio. Muy bien, aquí está, pues hay muchos mundos, hay muchas viviendas en casa de nuestro padre. Muy bien, esto, como habíamos dicho, de este esfuerzo todo, de la filosofía y de la ciencia, claro que queremos sacar pautas. ...para que nosotros prosigamos por la vida, pero de una forma segura, siempre justificada. Siempre justificar lo que es bien y lo que es mal. Siempre invertir en la fe razonada que nos dice... No hay fe inalterable, sino la que puede mirar frente a frente a la razón en todas las edades de la humanidad. Se van al libro, de, de, al Evangelio según el Espiritismo... El capítulo 19 encuentran esto también. Pero ojo, la inteligencia tiene sus detalles. Y cada vez vamos siendo más inteligentes y más detalles hay. Hay un señor francés, Marcel Proust, este señor, que nos dice una cosa que nos debe hacer reflexionar. Vamos a escuchar. Le vrai voyage de découverte n'est pas de voir de nouvelles terres mais plutôt voir avec d'autres yeux. ¿Os suena? Cuidado con las verdades absolutas, los dogmas que a veces creemos. Es decir, está ahí, muchas cosas están ahí, se han dado ya una justificación, pero cuidado. Tenemos que ahora mirar, porque hay otros ángulos, hay otras fotos de la carreta del cartero. Cuidado, y vamos a unirlas, ¿vale? Pero con racionalidad. Por eso mismo se tiene que buscar la ética, para impulsar la moral. Y ahora... Me cumple enseñar que hay una diferencia y es importante que un investigador espírita, por lo menos el que se interesa, el que estudia, la haga. Y voy, y vamos, voy a darles por lo menos un ejemplo. Se puede preguntar, ¿la pena de muerte es moral? Bueno, es moral e inmoral. Ya voy a ver por qué. Aquí está el mapa del mundo hoy. En los países que está azul, la pena de muerte es ya, inmoral. En España ya es inmoral, en Portugal es inmoral desde hace 150 años. Pero antes, un siglo y medio antes, no era moral. Es decir, era bien proceder que un juez determinara la pena de muerte a un, a un asesino que se ha aprobado en tribunal que mató a otro. ...pero hoy ya no es, hoy es inmoral en estos países... ...pero nos vamos aquí por ejemplo a este país... ...que a lo mejor parece que es uno de los más desarrollados de la tierra... ...y hay ahí por lo menos un estado de Texas... ...que todavía la pena de muerte hoy por hoy es moral... ...existe, es decir, es bien proceder aquí... ...que un juez determine la pena de muerte a un asesino... ...que se probó en tribunal, que mató a otro... ¿Cómo como el, el espiritismo, como filosofía, puede aceptar que si ese, ese juez es espírita aquí va a considerar que es moral? Y si viene aquí a España es inmoral. ¿Cómo? Cuidado, la moral tiene que ver con las costumbres sociales. ¿vale? Nosotros es que por problemas de lenguaje a veces nos va mejor usar moral para todo. ¿Vale? Ojo, entonces, entonces, pero ahora me preguntáis, ¿será ética? ¿Será antiética? ¿Es ética donde es moral? ¿Antiética donde es oh, inmoral? No, es antiética en todo el mundo. En todo el mundo. Bueno, pero ahora entramos en el dominio de la filosofía. Hay que justificar. ¿Por qué? Entonces, un silogismo simple es, el hombre es imperfecto en todo el mundo, ¿verdad? Aquí... En Estados Unidos, en Portugal, en Afganistán, donde sea. Si es imperfecto, puede errar. El juez puede errar aquí, en Estados Unidos. Donde sea moral y inmoral, puede errar. Se puede equivocarse, puede juzgar falsamente, ¿verdad? ¿Cuántos casos conocemos? Pasado un tiempo, se da cuenta que al final se han equivocado. Ahora, imaginad que el juez ha determinado la pena de muerte. ¿Cómo va a corregir el problema? Se... Sí lo he puesto en, en el cárcel, o le he dado una multa, ah bueno, puede sacarlo y recuperar. Por eso, no puede, nadie puede aplicar una pena que no pueda ser revertida. Ética. Entonces, éticamente la pena de muerte es antiética en cualquier momento. Es así que el espiritismo debe coger las pautas que a veces solo se llaman demorales, pero detrás de ella tiene que haber ética. Tiene que haber justificativas serias, como esta, por ejemplo. ¿vale? Así que decimos que el espiritismo se pauta por la ética e influye en la moral, la conducta. ¿vale? Por el conocimiento apunta, justificando el comportamiento correcto, que a su vez impulsa la alteración de comportamientos en una sociedad. Es decir, que el mal es el, siempre el mal, aunque todo lo practiquen, y el bien... Continúa siendo aunque nadie lo practica. Y a un espírita no se puede aceptar esto. Nunca puede ser una justificación para un espírita que todos hagan. Entonces, si todos hacen, también es No, no, no, no. Hay que tener una justificativa. Amigos, esta doctrina no es ninguna doctrina dogmática. ¿Vale? Todos estáis invitados a estudiar, a autoconoceros. ¿Vale? Muy bien. Entonces, basado en esto, ahora se pregunta, bueno en la obra básica, en la, la codificación espírita, ¿cómo, isto, ¿cómo podemos encontrar pautas para que, que sigamos con seguridad adaptando esta doctrina a los tiempos modernos, cogiendo esta nueva conciencia de que hablamos? Bueno, en la revista Espírita y también en las obras póstumas hay un artículo que fue reproducido sobre la solidez de la doctrina. Es un artículo escrito por Kardec, Mirando al futuro, hacia el futuro y viendo lo que había que hacer. Y se deduce ahí que él dice tres cosas muy importantes para el desarrollo del espiritismo. ¿Qué? Evitar interpretaciones contradictorias. Nuestro lenguaje, que es corto, muchas veces nos lleva a peleas sin sentido porque no nos damos cuenta que nuestro lenguaje es corto. Después, no salir del ámbito de las ideas prácticas, no confundirse, no atribuir responsabilidad a quien no las tienen, como las pequeñas cosas que, que tienen explicación ya natural con, con la ciencia que tenemos hoy, muchas veces le vamos atribuir a los demonios, e a a un poco metafísico. No salir de eso. Y por fin, no se movilizar en el presente. El espiritismo no se ha quedado en la nevera hace un, un siglo y medio, Kardec era un ser humano, escribió lo que sabía, lo que podía en su tiempo, nos ha dejado pautas suficientes para hoy, interpretar otros fenómenos sociales que nos, se nos presentan en los centros espíritas, en los atendimientos fraternos o fraternales, vamos a ver que, por ejemplo, aquí un ejemplo de evitar interpretaciones contradictorias, Yo os voy a enseñar un ejemplo de Exactamente en el libro de los espíritus. Vamos a ver. Aquí en el libro de los espíritus, la ley 615, libro 2, leyes morales. Vamos a escuchar lo que nos dice. Es eterna la ley de Dios. Es eterna e inmutable como el mismo Dios. Está escrito así. Es verdad. ¿Podrá la ley que es de Dios, creada por Dios, ser tan eterna como su Creador? Pero está, mirad el libro de los espíritus. ¿Se equivocó Kardec? No, mis amigos. No, es un problema de lenguaje. Es decir, nosotros consideramos que somos nosotros, seres inmortales. Es decir, que la muerte no es el fin de nada, seguimos viviendo. Digamos que somos inmortales. Hemos tenido un principio, pero no se ve que vamos a tener un fin. Muy bien. La, pero cuando nos, nos hemos dado cuenta que vivíamos, ya nos demos cuenta que estaba todo un mundo con leyes ya arregladas. Entonces la ley de Dios es más inmortal entre comillas que nosotros, pero no puede ser tan eterna como su Creador porque la crió. La ley natural ha tenido un principio. Entonces eterno solo hay un ente que es Dios que no ha tenido ni principio ni tendrá fin. De acuerdo? Inmutable de nuevo. Por ejemplo hay dos leyes. Morales ahí, a la ley de reproducción y la ley de destrucción. ¿Vos van a creer que, que es inmutable? Es, no, ¿No cambia en todos los mundos? Cuidado. La ley moral de reproducción sirve dos objetivos. Amor y proporcionar un, un chaleco, un cuerpo, a espíritus que son nuestros hermanos, a reencarnar, darle, producir materia. Nosotros, cuando usamos esta ley... Tiene unas pautas para relacionarnos con alguien y permitirnos que dar un cuerpo físico a un espíritu. Muy bien, pero hay mundos donde la materia ya no pauta nada. ¿Para qué servirá esa ley en este mundo, en esos mundos? Ya que nosotros solo reproducimos materia, no reproducimos espíritus. ¿Ve? Por la otra, la destrucción. La destrucción por lo menos sirve dos objetivos. Uno es dar un fin útil a las carcasas, a los cadáveres, sean de animales, sean de vegetales. Y otro es ayudar en, en el control de las especies, especies vivas, físicas. Pero en un mundo donde ya no hay cuerpos, no hay materia, ¿vamos a destruir qué? El espíritu no se destruye. Entonces, ¿está mal? No. Se tiene que entender es que es inmutable en el mundo adecuado, adecuado para esa ley. Um exemplo, passemos ao exemplo, outro que não salir. Del ámbito de las ideas prácticas. Voy a coger lo que viene en el cielo, en el infierno, sobre la intervención de los demonios. Mucha gente, cuando se da cuenta de un fenómeno que, que le va de la mano y no sabe la justificación, ya va involucrando los, los demonios como si los demonios fueran opositores a Dios. No son hijos de Dios como nosotros, son espíritus menos adelantados. Y, y bueno, voy a coger un tema desafortunadamente que existe en nuestra sociedad la adición ¿vale? y vamos a ver explicativas posibles para la adición que a lo mejor no es por influencia de los demonios, no será por influencia de las sustancias químicas vamos a ver esta cosa pero la cosa y la ciencia nos va enseñando la experimentación nos va enseñando por fin, también nos ha dicho Kardec que hay que no inmovilizarse en el presente en el presente que es pasado para nosotros en el momento que desencarnó y nosotros nos toca la responsabilidad de desarrollar esta doctrina con estas pautas así que tenemos que percibir esta naturaleza filosófica, científica ¿vale? y desarrollar Diciendo que hay que evitar interpretaciones contradictorias de, de, de, los, de la documentación que producimos de nuestra investigación. Hay que interpretar bien, no salir del práctico, de, de, de los problemas que hay, pero averiguarlos, investigarlos a fondo. Y vamos a ver una maravillosa, un maravilloso dicho, dito por un cura jesuita. Mirad. se atribuye a este señor, un cura jesuita, teólogo y paleontólogo francés, lo que hemos leído. Mis amigos, estas eran las pautas para la nueva conciencia que os quería traer. He consultado todas estas referencias que aquí están. Yo estoy grabando esta conferencia y voy a colgarla en mi canal de YouTube, Espiritismo JG, además de la que tenemos en sed. Eh, bueno, tienen ahí mi email y pueden siempre eh, entrar en contacto conmigo a través de Facebook, eh, Google o, o Blog, EspiritismoJG eh, y ya está. Y bueno, aquí está. Muchas gracias. Una nueva conciencia a todos.